Natacha Haidt reabrió la herida de Janina Latorre y anticipó algo peor, lo verán por televisión. Hace poco más de un año, Janina Latorre comenzaba a vivir una pesadilla mediática por el escándalo que se destapó a raíz de los detalles de la aventura de su marido con Natacha Haidt. Ahora, la picante morocha reabrió la polémica. Y los comentarios son lapidarios para Janina. Además, la ex conductora de Mega lanzó una amenaza: un video. Hace poco más de un año, Natasha Haidt revelaba a través de las redes sociales detalles de su relación con Diego Latorre. El exfutbolista primero negó que se tratara de él y minimizó el asunto. Sin embargo, la morocha decía la verdad y, efectivamente, había infinido una historia. No solo eso, sino que había algunas pruebas. A un año de la explosión, Natacha contraatacó con un duro mensaje. Atención caso puntita, fecha de juicio oral y público 10 de diciembre, 10 AM. Ah, burlanda si me lees, obvio que sí, anda entregando la matrícula, es el juicio final. Guión le avisan a Sanina que prepare el culo chato para el estrado y al mitómano, anunció en Twitter. Hablando de estos, kilo butacas de Tratar XDM, agregó después. Y el comentario no pasó por desapercibido. Muy por el contrario, significó el pie para que le pegaran a Yanina a la torre, que al parecer, no es un personaje muy querido en las redes. Para colmo, en diálogo con otros usuarios de Twitter, Natasha Haidt adelantó que hay videos. Y que los dará a conocer. Le volverá tres veces el daño que me causaron, amenazó en uno de los mensajes. Te pide vibradores. Dijo sobre la torre. ¿Hay video de eso? Preguntó un seguiros. Lo verán en X Televisión y lo subiré a x X Radio Gaok, ga -ok, anticipó.